El pueblo de Cusco cuida desde hace varios años, estaría por ser titulado a nombre de don Magno Valles. ¿Cómo es este tema? Vamos a conversar con él para conocerlo. ¿Cómo está don Magno? Buenos días. Buenos días, señor Johnny. En primer lugar quiero mandar un saludo especial a toda la provincia de Cusco. Eh, de, de, ¿Cómo se llama...? provincia de Bellavista, en especial a Cusco eh, y estoy acá porque el día de ayer he sido al oído por una persona para responder a sus preguntas uh -huh. ¿Cómo es este tema uh, de las 60 hectáreas que son del pueblo? Bien. Eh, en realidad, eh, yo soy poblador de Cusco hace ya varios años o diez años eh, tengo mi empresa en, ahí en ese pueblo, y colindo con ese terreno de esa propiedad que es del pueblo prácticamente. Ese terreno ha sido mecanizado por mi persona hace ya ocho años. O sea, está mecanizado está ya mecanizado ese, el 60 terreno, claro. eh, ese terreno colinda está intermedio donde donde Cusco y Barranca, sí, sí, sí. que son me alquilaron para ocho años, que ya se cumplió el contrato de la, eh, la campaña pasada, en esta campaña ya estoy pagando ya el este alquiler. No. Y no son 60 hectáreas, son 62 hectáreas. 62. Que se está hablando. Mire, amigo este Johnny, en realidad, este terreno se, para, se formó... A ver si se acerca un poquito el micro, Magno, para... Se formó una, se formó una asociación en, el, en Cusco, y para... Para ver sobre este tema de esta, de esta propiedad, porque en realidad el pueblo de Cusco no estaba de acuerdo que la municipalidad inscriba con sí, sí, nombre porque de esta propiedad. Sabíamos eso que la municipalidad lo quería inscribir en registros públicos. Ya, entonces, a mí me encargaron, la junta directiva de la, de la asociación me encargaron para yo este, hacer esta actuación del terreno. Como yo siempre esa propiedad. Y, y tengo la solvencia para hacerlo Y por la confianza de la, de ese grupo de personas de la asociación Me encargaron para yo titular esa propiedad ¿Y mire, por qué no lo hace la asociación? Mire usted, eh, nosotros le hemos elevado a escritura pública esa propiedad Nosotros hemos trabajado ya hace varios años ya. Sobre ese tema en forma silenciosa no Y también estrategia, se puede decir Con algunas personas conocidas ahí en este pueblo de Cusco entonces, mire usted, nosotros ese terreno ya hemos comprado el 2009. El 2009 se le ha escritura pública... ¿Que usted ya compró a, esas 62 a, a, a hectáreas? Claro, a mi nombre, el 2009. O sea, o sea ya entonces, no es del pueblo. Claro, no escúcheme pues primero. Uh -huh. Entonces, mire, esa propiedad, en una reunión que tuvimos con la asociación, entonces el problema era que la asociación recién está creada, dos años. Entonces, y para que se escriba una propiedad tiene que pasar cinco años. Desde, desde el momento que está con la escritura pública tiene que pasar cinco años entonces la doctora que nos ha hecho esos documentos ha dicho que nos cobró 10.000 soles para que nos entregue registrado la propiedad hasta ahora está elevado a escritura pública ya que todavía no se registra pero entonces la, la, socia, la, la directiva la ¿dónde socia, han hecho esta...? Es la primera escritura es de Yurimaguas se hizo por 63 hectáreas. ¿Y, y por, ¿Por qué? Porque no, no hay bueno, notario. Porque la, era la única, la única doctora que nos, nos, nos, nos garantizó que el terreno se haga escrito la propiedad y al final no nos ha fallado porque todo nos escribe la propiedad. Entonces, ha no. habido un problema. En ese, primero se hizo por 63 hectáreas. Entonces, había un problema ahí con la misma asociación que había una sobreposición. Entonces, al final, Registros Públicos este, observó. Entonces dijo solamente que son 62 hectáreas. Entonces ha he hecho una aclaración que el notario Cisneros por 62 hectáreas, y lo tengo en la escritura, he hecho por 62 a, hectáreas. A, a ver, eh, hay, hay una cosa que no me ya. queda muy claro... Los notarios no tienen una jurisdicción territorial, uno puede inscribir... Ahora no. Una propiedad en cualquier lugar. Ahora no, ahora se puede hacer... Hace Pero un usted tiempo... Ya habla tiempo. de 2009. Claro, ese tiempo no. Ese tiempo no, puede hacer donde quieras, puede hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa, mire? Entonces, todo esto que ha pasado... Es porque la ciudad me ha y hemos estado en permanentes reuniones, como en esos lapsos de seis meses que hemos hecho estos documentos, hemos estado en reuniones con, con, el, con la directiva de la asociación. Entonces, había dos alternativas. Uno es que se haga nombre de la asociación y del terreno y esperar cinco años para que se registre. ¿no? Pero la asociación tenía recién años de creada. Entonces, yo coordiné con, con, con la directiva y les dije, bueno, hay que la vamos escritura pública para que años para registrar uh -huh. entonces como había un problema con, con el alcalde que quería registrar esa propiedad a su nombre entonces eh, acord, acordaron la, la, la asamblea de que, de que ese terreno se escriba uh -huh. a mi nombre y después yo traspasarles al pueblo para uh -huh. hacer para, para que o sea, uh -huh. porque como persona como natural yo puedo hacer la escritura pública a mi nombre uh -huh. pero no se podía hacer a, directo a la asociación uh -huh. entonces fíjese usted ¿Y cuál doctoría? era el apuro de la asociación de querer titular? ¿Por qué no puede esperar unos tres años el problema, más? El, el apuro era el tema de que la, la, la, eh, la, la, la alcaldía estaba también en proceso de inscripción. Inclusive ellos presentaron sus documentos primero. nosotros Nos ganaron. Entonces lo tacharon a la municipalidad, recién ahí podemos ingresar nosotros. Ellos han presentado su documentación, no los han aceptado, se han puesto muchos requisitos que no podían cumplir en cambio yo podía cumplir, pero pues, yo tenía un documento, de, con, tenía un contrato del que hace ocho años o sea, o sea, prácticamente la doctora me dijo, con este documento tú eres ya casi propietario de la, de la asociación entonces contigo podemos hacerlo entonces, la asociación confió en mi persona confió en mi persona y se elevó escritura pública, todavía no está registrada, mire usted pero desde el mes de junio del 2000, de este, de este año ya, ya es dueño de la asociación, por escritura pública del mes de junio de, de, este, de este año ya el terreno mi persona transfirió a la, so, a la asociación, o sea al pueblo uh -huh. o sea el terreno ya es pueblo que se hizo en el doctor Cisneros el terreno ya es del pueblo, no, ya no es. O sea, en un Otra tiempo era vez, mi el cisnero, ¿no? usted usted claro. de Tarapoto, claro, ¿por qué usted, no se hace en Bellavista? Porque, mire, la, esa la, es, la, es la situación que no me queda mire, muy clara. Yo, yo como empresario, yo hago escrituras en Tarapoto, en Juanjuy, en, en donde sea claro, hago. Pero ¿por qué pública. no en Bellavista? Le pregunto. Es que bueno, hay ciertos problemas, está aquí con notaría, ¿no? Y eso no, eso no, mm. no o se ha hecho. En Picota nada no de mis documentos. Entonces casi nunca hago acá. Entonces, mire usted. Entonces, desde ese año, desde este año ya, por ejemplo, aquí tengo la escritura pública elevada, aquí dice ya, Asociación de profesores Arroz y sí, O sea, la asociación ya es dueño de esta prueba, pero todavía no se inscribe, está en preso de inscripción a esta prueba. Entonces, ¿qué le digo? El día lunes, el día lunes, el día, el semana anterior, el director del Colegio del Pueblo de Juzgo ha una reunión con las, según él, con las... Eh, con algunos con algunos moradores. Pero del pueblo, sí, porque... yo le pregunto, la población está conforme con esta <risa> eso, eso es el tema. Entonces a mí me han encargado porque ahí, sé hay que, una comisión, que va a haber una reunión, el, el día sábado era una reunión, entonces el día sábado era una reunión, y yo voy a aclarar todo esto. Porque a mí me han encargado, entonces como encargado tengo que dar parte en los gastos, cuánto se gastó en esta asociación, en la en la, en la Tiene que usted todas las facturas. tengo todos los tengo todas las facturas, uh -huh. tengo las bolas, todo, que eso voy a dar cuenta el día sábado. ...que nuestro presidente de la asociación... ...pues yo también soy miembro de la asociación... ...soy socio de la asociación... porque yo soy cusqueño... soy en Cusco... ...y tengo enfermedades en Cusco... ...entonces, este, esto ha ocasionado... ...por un problema también... Este de, de, ...del centro educativo... ...que es ahí como el director del colegio... ...Isaac Newton... ...que siempre tenemos un montón de problemas con esto... ...porque él siempre... Ha Pero de la ¿Ese realidad. tema ya quedó solucionado todavía? Todavía no... Ajá. ...todavía no queda solucionado... ...porque en realidad... Este, ...yo conversé con el señor Víctor Vera de la UGEL... ...el día jueves... Hemos quedado de que él mande su, su, su perito, y yo también un, un perito para ver... Porque la propiedad se registró ya, a nombre del, del nombre de la elección educativa yeah. Ya se registró ya, está a nombre de, del Estado peruano, con su grande legal, Víctor Vela. Uh -huh. No está a nombre del El señor, Director de la Entonces, yo le he exigido al director, porque dice se tiene ningún plano, entonces, que nos vayamos con sus peritos a deslindar, a se poner los linderos de acuerdo a lo que ellos han escrito con su plano eso mm -hmm. lo vamos a hacer el día jueves se nos quedaba en la tarde y con eso queda sacado ese queda tema todo, bueno. tanto problemas que hemos tenido por ese por propuesta. correcto, eh, es... señor Magno, le pregunto de repente el pueblo desconfía, ¿no? Sí, usted también. lo titula y creo que eso es por eso normal, también. cualquiera por eso, cualquiera lo haría Sí, eso, eso, eso, eso eh, es normal que usted eso. lo titule y de repente eso. después ya no quiera revertirlo bueno. a la, al pueblo Eso es son normal. 62 hectáreas mire, esa es normal la desconfianza como si... por, por eso, por esa justa razón este, este terreno todavía no tuviera la escritura pública ya a la, a, la, a, la, a la asociación, pero por las confianzas de ciertas personas que habían, entonces, mejor se acordó en reunión. Entonces, en reunión, de, en reunión de la junta directiva, uh -huh. lo manos es que la gente está descubriendo ¿Por qué antes de tomar esa determinación no llamaron mejor primero al pueblo? Eh, le pues, planteaban es, la, la es situación es, eh, para luego proceder a hacer estos trámites. es por, por trámites. estrategia, mi amigo. Yeah. Entonces... Entonces me dijeron, nos fuimos yo con el señor Presidente, el James, James Torrejón, nos fuimos al notario, y entonces hicimos ya la transferencia a nombre de la asociación. Por eso que el terreno ya es de la... Por escritura pública ya es, ya es dueño de la asociación. No. Ahora, si ellos, si el pueblo no está de acuerdo en que siga este proceso, porque el sábado va a haber una reunión, y yo voy sí. a pedir al pueblo si quieren que ¿Qué siga... ¿Qué hora va a la reunión? ¿En la noche? En la noche. En la noche. Queremos, ya. si el pueblo quiere, para que siga este proceso. En caso de que el pueblo no quiera seguir este proceso, ya es dueño de la propiedad, pero tiene una escritura pública. Esperarán cinco años para que se escriba esta propiedad, pero ellos son propietarios. Ahí está la escritura que usted puede ver. O sea, es una mentira, es una batalla que hay gente que quiere dañar el, el prestigio de, de mi persona y por eso es la razón de que he venido hoy día a responder a esta alusión que me han hecho, ha hecho Usted garantiza que si esta propiedad se titula a su nombre ¿en qué tiempo se lo devolvería o lo revertiría inmediatamente en dos tres días a la asociación porque eso es lo que se acordaba en la reunión en dos tres días entonces esa era la ¿y bajo qué la... modalidad de compra-venta? donación donación donación donación aquí está donación usted puede ver acá ¿cómo se ha transferido la se ha hecho como donación acá. ya a ver testimonios que están acá no magno pastor valles culqui dice asociación de agricultores de arroz cacao y maíz valle alto Viado eh, bueno esto es con el señor james torrejón peso dice no entre ah, sí, él, él, es, él, el él es el presidente él es el presidente este testimonio eh, notaría cisneros olano en la ciudad de, de tarapoto bueno el sábado, en todo caso, esto quedará esclarecido, don do es. el, el sábado se, cruca, se define. Todo, todo este tema se define. Y este será tipo, el pueblo el que determina. Yo tomaré en, en cuenta, yo sé que siempre ha habido desconfianza en mi persona, como toda persona desconfía. Eh, pero yo te quiero decir, a mí me enseñaron dos cosas en mi vida que no me enseñaron ni en el colegio. Uno es no agarrar ni hacerme dueño de nada, de nadie. Y tampoco dejarme quitar lo que me pertenece. Y por esa justa razón tenemos problemas con la institución educativa, que ellos prácticamente eh, están en su posición dos hectáreas, que es de mi propiedad. Y eso ha sido el problema. Pero el día jueves vamos a aclarar esto. Entonces, esto ha suscitado desde, que, desde el primer día que el director se fue a Cusco. Eh, eso, mera desde primera gestión ha habido un poco de problemas con mi persona como empresario, pero pues, soy colindante. Uh -huh. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad más bien en este medio para decir eh, hay muchos problemas en el centro educativo en Cusco, en Por la cual el, el director en un montón de oportunidades en emisoras de acá de local Ha salido a aludirme ¿no? este, eh, Prácticamente tildándome de un delincuente ¿no? Entonces, y yo lo que quiero responder al director El director tiene... Yo, por qué me hace el problema? Porque yo estoy siguiendo toda la investigación del enriquecimiento que está haciendo ese director. Y te voy a dejar. Yo presenté un documento a la UGEL en Moyobamba y acá en, Be en Bellavista. Dos veces se presentaba en Bellavista para que se haga una investigación porque el director gran su gestión ha recibido 113.500 soles. Ha recibido de alquileres. Aquí tengo todos los contratos de alquileres. Yeah. Ya. Entonces qué pasa? Él puso una motobomba a título personal porque a él no, a él él no tiene por qué poner una motobomba en un terreno que es del Estado. Pero para esa motobomba él sacó un crédito de la cooperativa de 70 mil soles que está pagando. Ese terreno, trae, ese terreno va a pagar hasta el 2021. ¿Y cuánto paga? Paga 9.464 cada mes. Ha pagado tres letras. El día 25 de este, de este octubre, tiene que pagar 9.464 soles que tiene que pagar. Entonces, esto esto es el tema que estamos con problemas con el director. Porque estoy, nadie dice nada, entonces yo... Como soy bosqueño, uh -huh. entonces estoy viendo, viendo el tema de que no se viene ese dinero. Y no da cuenta. El uh -huh. tema es que no da cuenta. Lo que ha hecho está bien, lo que ha puesto la bomba está perfecto. Pero el tema es que no da cuenta, la gente no sabe de dónde ha sacado esa plata, ni cuánto paga de deleto, entonces, entonces uh -huh. y yo necesito públicamente una investigación. Y yo ya me canso de, de, de ¿cómo se llama?, de, de, de llamar he llamado a la UGEL, al director regional del Wilson, al señor de Moyobamba, acá, y no hace nada hasta ahora. Muy lo cierto es que ese director ya va a salir de su gestión, de repente, este año, y no nos va a devolver... Sí, pero eso no, eso no lo va a librar de las director. investigaciones, sí. Entonces, hasta 10 quiero... años después de dejar el cargo. Ese es lo que yo quiero... Admitir. Muy bien. Y todo, a, a todo eso vienen tus problemas de desconfianza, que el mismo director hace desconfianza a la gente, también, pero no es, no es verdad. Muy yo este, me comprometo, públicamente que si el pueblo está de acuerdo que se escriba mi nombre, e inmediatamente le ha escrito la propiedad en dos, tres días, ¿sí? porque aquí tengo el par de notarial, ya. usted puede ver. sí Domando, ya nos ha ganado el tiempo. Gracias más bien por haber venido. Muchas Esperamos gracias. Muchas vamos gracias. a estar atentos a esta reunión del sábado, a ver qué es lo que define el pueblo de Cuba. Sí, ahí estaré en la reunión. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, don Malmo. La pausa publicitaria y regresamos. 24 horas al día, 7 días a la semana, nos involucramos en los hechos que son noticia, llegando a donde nadie más llega. Cuestionando los temas más picantes de la agenda informativa para llevarte la información.